A raíz de la información del aumento en los servicios ofrecidos por la Junta Central Electoral por la remodelación de los más de 600 dependencias en todo el territorio nacional de la entidad, la dirigente comunitaria Odilín Morel se mostró descontenta al considerar los gastos justificados o no terminan siendo pagados por la clase pobre del país. Que para poder remodelar los centros de sedulación, eh, o sea, en fin, de la, eh, que pertenecen a la Junta Central Electoral, haya que aumentar los servicios de alta de nacimiento, de cédula, entre otros, a aumentarle a, lo, a la población pobre. ¿Tú sabes los miles y miles de nacimientos que se expiden en el oficialato civil? Entonces se lo van a aumentar a los pobres infelices para poder, entre comillas, di que remodelar los centros donde operan estas oficinas. Recordamos que la Junta recibe un presupuesto anual del Estado que asciende a más de mil millones de pesos. Entre los nuevos precios está la expedición del segundo duplicado de cédula que antes era gratis, ahora costará 500 pesos. El tercer duplicado de 500 pasó a 1.000, el cuarto en adelante costará 1.200, antes era 1.000 pesos. La celebración del matrimonio en la oficialía del Estado Civil costará ahora mil pesos para un aumento de 2000. Cuando uno de los contribuyentes es extranjero el residente deberá pagar 5000 pesos en vez de 3000 que era la tasa anterior. Además, se deberá pagar 200 pesos para la búsqueda de los archivos de cualquiera de las actas. Seguirá siendo gratuito los registros de nacimiento oportuno y tardío. Así como las defunciones. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.